La semana pasada se hizo efectivo el pago de 125 millones de dólares en concepto de capital y 8.750.000 dólares en concepto de intereses, o sea una suma de 133.875.000 dólares que corresponden al primer servicio de deuda del bono eh, denominado SF23, que equivale en este caso al 50% del capital de dicho bono, ¿Eh? eran aproximadamente como ustedes recuerdan 250 millones de dólares, aquí se está pagando capital por 125 y un adicional eh, de intereses. Eh, ese bono ha sido emitido también como ustedes recuerdan en marzo del año 2017. Y obviamente que también eh, se ha emitido en su momento otro bono por el equivalente de 250 millones, eh, cuyo vencimiento operan este, más adelante. Me interesa también destacar que este bono fue emitido a un plazo de seis años, con una tasa de interés del 7% anual, en dólares, obviamente. Solo para mencionar una referencia, eh, me interesa destacar que el préstamo que el gobierno de la provincia suscribió con eh, la Corporación Andina de Fomento para el programa de, de conectividad por 100 millones de dólares, tiene una tasa de interés del orden del 2% anual y además tiene un plazo de amortización de 15 años con 5 años de gracia afrontar el pago de este vencimiento ha significado un esfuerzo de magnitud para el gobierno de la provincia en un contexto fuertemente condicionado por la escasez de dólares pero lógicamente que no llegamos aquí de un día para el otro ¿no? Eh, y siempre eh, como nos dice y nos, y nos plantea el gobernador el, un adecuado manejo de las cuentas públicas no, nos requiere planificación, planificación financiera más aún en contextos adversos el punto de partida de esta planificación fue revertir la situación de desequilibrio fiscal que la provincia tenía en el año 2019 eso fue esencial para lograr estabilidad en la ejecución de las políticas del gobierno y además generar estos recursos adicionales al presupuesto para tratar de hacer frente en tiempo y, for en tiempo y forma a los compromisos de deuda que tenía la provincia de Santa Fe. Y también es importante eh, ahora sí poner en contexto este esfuerzo, porque este esfuerzo se ha logrado en el marco de una situación económica compleja que fue eh, además eh, más pronunciada como consecuencia de la pandemia, caracterizada por un estrés permanente sobre las reservas del Banco Central y sobre la cotización del tipo de cambio. Justamente en un proceso de renegociación de deuda y de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ese esfuerzo también estuvo vinculado a eh, la estrategia para que la provincia pueda conseguir los dólares y pueda conseguirlos también al tipo de cambio oficial. En este sentido, en su momento el gobierno de la provincia requirió al Banco Central formalmente la compra de dólares, esas compras de dólares se fueron haciendo en la última semana previa al pago en cuotas diarias, eh, y finalmente eh, el día 23 de marzo eh, se hizo frente a este vencimiento.